¿Lo hiciste bien? ¡Lo hiciste bien! Espera un poco, Tui Aún no has terminado ¿Ahora qué? Después, después de cenar Después de cenar Tus manos a, lavar, manos a lavar Mis manos a lavar Enjuaga tus dedos Enjuago mis dedos ¡Ahora estás, estás limpio! limpio.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 ¿Quién yo? ¡Sí, tú! No fui yo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 Pero al final todo salió muy bien, ¿cierto? <risa> y el lobo se fue y nunca más regresó.